Hola gustonáticos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se estén cuidando bastante. A continuación, ustedes van a escuchar un muy bello tema, el cual nos invita a que debemos darnos abrazos apretados, que esa es la mejor cura para cualquier mal Y que cualquier persona, en cualquier momento de la vida, puede dar un gran abrazo apretado. De la agrupación Hoy Ensamble y Juan Consuegra, a ritmo de Bambuco Fiestero Caña, abrazo apretado. de todos los remedios que venden en farmacia pregonan en los medios su fuerza y eficacia que no producen sueño, que vienen de Alemania que no se cae el pelo y no sé qué más vainas no saben que la cura para el mundo al revés para la situa tan dura y también para el estrés es un abrazo largo, sincero y apretado que alivia un tiempo amargo y perdona un gran pecado Quiero compartir un abrazo apretado Abrazo para el soltero, abrazo para el casado Si te volviste rico, si sigues siendo pobre Págame con abrazos de aquellos que te sobren ¡Ah! Ay, ¿cómo pararte un abrazo apretado? Abrazos desde el niño que incrustado se quedan, para devolver cariño a todo el que se pueda. Los daba tía Carmela desde su mecedora y la madre Teresa para la última hora. Abrazos comerciales y de telenovela, abrazos pasionales que rasgan la franela en Bugas Milagroso, en Río Escortobado, y siempre están ansiosos con brazos estirados. Quiero compartir un abrazo apretado, abrazo para el soltero, abrazo para el casado. Si te volviste rico, si sigues siendo pobre, págame con abrazos. De aquellos que te sobren, quiero compartir un abrazo apretado. Abrazo para el más viejo, abrazo para el pelado. Si estás recién nacido, si estás pisando el borde, págame con abrazos, que es el pago más noble ya para despedirme les va un abrazo inmenso y en próximas canciones le cantaré a los besos De todos los remedios que venden en farmacia, pregonan en los medios su fuerza y eficacia. Bueno, gusto espero que les haya gustado bastante el video. No se olviden de suscribirse, darle like al video, activar las notificaciones, que es en la campanita, compartir y seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Un abrazo gigantesco, cuídense bastante y chao chao.